Carlos, ¿por qué no tienes pantalón? Hacía calor ¡Me vale madre! ¿Quién eres tú, ok? ¡Esto es un asalto! Carlos, ¿ya pagó el gancito? Pues...